Hablemos del nivel de conciencia 3. Existe un nivel de conciencia 3 y es importante mencionar que nuestras emociones, pues, como lo habíamos dicho, generan acciones y las acciones nos generan resultados. Pero, por ejemplo, cuando está temblando, pues, de inmediato, sin darnos cuenta, salimos a resguardarnos. Si vamos sobre, por una calle oscura, nuestro cerebro reptiliano escuchamos un ruido y hace que corramos, sin ni siquiera tal vez voltear a ver, nos moviliza en la emergencia y producen reacciones involuntarias. Entonces, la verdad es que en este tipo de reacción, pues no, simplemente nos imaginamos que estamos en peligro y salimos corriendo. Existe un segundo tipo de, de reacción emocional, que nace a partir de nuestros juicios, pensamientos e interpretaciones. Tras el juicio podemos decir que un negocio es muy, puede ser muy rentable, que la caída del dólar seguro devaluará la propiedad o la moneda, ¿sí? y es una respuesta emocional a la situación que puede provocar desconfianza, vergüenza, angustia, preocupación, Dado la interpretación o los juicios que le cargo a esos hechos concretos. Entonces tengo unos juicios que deberían, derivan una emoción, esa emoción deriva una acción y la acción genera un resultado. Entonces a este nuevo nivel de conciencia donde se te das cuenta que hay una relación entre tus pensamientos, y o sea, tus pensamientos, juicios y los resultados, le llamamos al nivel de conciencia 3. Y has tomado conciencia de que tus resultados y realidad futura no son más que la proyección de tus pensamientos. Y para ello te voy a contar algo. Es muy frecuente que, en las, por ejemplo, en las relaciones de pareja, de repente uno de los dos esté decepcionado por alguna situación en particular. Por ejemplo, el esposo esté un poco frustrado, enojado en su relación de pareja porque la esposa no reconoce los detalles que tiene él con ella. Una tarde, pues prepara un regalo espectacular y lo deja con el guardia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se le olvidaron las llaves o, o, lo, o lo manda, ¿no? Eh, a algún lugar, a su lugar de trabajo, a su, a su negocio. Y resulta ser que pues, genera expectativas y estas expectativas es que, bueno, inmediatamente le llame, que de alguna manera le agradezca, ¿no? Y bueno, el gesto que hizo de amor, pues realmente cuando llegó... Pues no hubo ninguna sorpresa y resulta ser que durante el día se pues, genera juicios, ¿no? Es una malagradecida, no valora lo que hago, ya ha dejado de quererme, ya no voy a volver a tener más detalles, ¿no? Date cuenta cómo a partir de todos mis pensamientos empiezo a generar juicios y esos juicios me generan resentimiento e ira resentimiento ¿no? pues e ira, y eso lleva a que cuando llega, quiere confrontar o enojarse con su pareja, y entonces llega y está dispuesto a confrontarse, y en ese momento se da cuenta que el regalo no llegó, porque se equivocaron de la dirección de entrega, y entonces en ese momento le cae el 20%, que toda la historia que le había generado sus pensamientos y con toda esa historia, pues él creía que su, su esposa era indiferente, poco reconocía los detalles, que ya no lo quería y todo eso produce un sabotaje que genera un conflicto. Entonces, con, espero que con este ejemplo te quede claro que tú le metes juicios y tus juicios pues obviamente generan emociones y esas emociones generan acciones y resultados. A los hechos reales le metes tus juicios y ese es el nivel de conciencia 3. Si te gustó el video, dale like y nos vemos en la próxima.